Señores, y por otra parte, el tema del aumento del pasaje ha sido encarado y asumido por el gobierno. Precisamente en el día de hoy, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, sostuvo una reunión con dirigentes del transporte en el Palacio de la Presidencia con el propósito de buscar soluciones al incremento en el costo del pasaje, garantizando de esta manera la estabilidad social de los choferes y usuarios del transporte público. Macarrulla aseguró que en el encuentro que es vital, señor, es vital, esto es vital y de interés para el gobierno dominicano, porque la estabilidad social en lo que es, miren, es imprescindible para la continuación de lo que son los planes de desarrollo en beneficio de los ciudadanos. Miren, yo hace unos días vengo diciendo y comentando con ustedes el tema del costo del pasaje, cómo golpea el presupuesto de cada uno de los usuarios del transporte público. Y ante la situación que sabemos que todos estamos siendo golpeados, porque los choferes salen a reclamar, pero también la población es golpeada. Qué bueno que el gobierno asume esto de manera directa y con una firme posición de garantizar la estabilidad y que cada quien pueda subsistir ante la situación. Vamos a escuchar lo que dice el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, por favor. Uno de los problemas que anteriormente habían tenido las autoridades con ese sector es que las autoridades pretendían que el sector tran transporte asumiera el subsidio social de ese servicio. Nosotros conscientes de que cada chofer propietario de su carro es un empresario, no le podemos pedir a, ni a ellos ni a ningún empresario que subsidien la política social del gobierno. En ese sentido y conscientes del rol de cada uno, estamos buscando la mejor solución para el pueblo dominicano. Mire, los choferes siguen hablando y exigiendo de, la, de los aumentos y demás, pero como establecía el señor Lisandro Macarrulla, hay que garantizar, mire, esa estabilidad y que puedan todos los ciudadanos, señores, mire, continuar con los planes de desarrollo del gobierno. Los choferes tienen que atender este llamado, todos tenemos que ser sacrificados y ustedes saben que aquí hay rutas que han aumentado de manera desproporcional, Aquí mi compañero Rafael me dice que los carros cobran un pasaje, pero las guaguas están cobrando lo mismo y han bajado la cantidad de pasajeros y han hecho aumentos cuando se les redujo lo que era la cantidad de pasajeros que podían abordar el transporte público y esos aumentos no han sido contemplados por los choferes. Entonces no es posible que ahora ellos pretendan seguir aumentando en contra de la población. Eso no es posible. Pero qué bueno que el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, ha asumido este tema para que pueda haber, como él lo ha dicho de manera reiterativa, que, él, mire, es que el gobierno pueda continuar mire, con la estabilidad social y que ninguno de los sectores sean han afectado, que es lo más importante.